Estoy caminando lo que es una pista de Fórmula 1 Este es un tramo de la pista Que habilitan Para el Gran Premio de Singapur Aquí se ven Toda la parte de la orilla de la pista Ahí al fondo está la, Una curva Y estoy pisando El pavimento de lo que es la pista del gran premio de Singapur. Esta es la pista de Fórmula 1 del Gran Premio de Singapur. Y está abajo de la noria. ¿Qué tal los efectos de sonido? Solo en Timson Travel, la producción cada vez mejor. Ahora con efectos de sonido. Mm. Adiós. Y esto es solo uno de los carritos que íbamos a rentar. Pero la verdad es que con el momento a la derecha no lo sé. Ferrari Spider 4.30 Y El Lambo, prefiero Lambo No sé por qué, algunos me digan que Que no, yo prefiero este Lambo Están más o menos como en 300 dólares la renta Y ah, No traigo la información Se las pongo en la descripción porque no me acuerdo. Aquí abajito de la noria. Vamos a encontrar Mira, este carrito. Aquí atrás está la hamburgíneo. Está bien interesante. Es Ducati, motos... Esta de acá atrás, Michoacan. Ah, es para dos personas, Remis, Bentley, sí, sí, sí, sí. Aston Martin. Es una capital.